Moringa Baiteoma Éxito internacional en ventas Miles de testimonios de nutrición Miles de clientes satisfechos Moringa Baiteoma Considerada por la OMS como el descubrimiento del siglo La medicina tradicional india le atribuye la capacidad de combatir más de 300 enfermedades 25 veces más hierro que la espinaca 17 veces más calcio que la leche 15 veces más potasio que el plátano, 10 veces más vitamina A que la zanahoria, 9 veces más proteínas que el yogur, 7 veces más vitamina C que la naranja, un supernutriente que Teoma te trae en los productos. PH Moringa y Moringa TNT, el complemento nutricional más potente del mercado, la sinergia perfecta entre la moringa y poderosos insumos andinos como... Graviola, conocido anticancerígeno. Achiote, poderoso antiinflamatorio, bicarbonato y ácido cítrico, reconocido por su capacidad de neutralizar el pH del organismo, consiguiendo así uno de los productos nutricionales más solicitados y recomendados por nuestros consumidores. Moringa TNT, desarrollado para ayudar a perder grasa corporal, y mantener la línea de manera natural. Contiene dos poderosos dietéticos naturales reconocidos en todo el mundo por sus propiedades adelgazantes, Garcinia Camboya y granos de café verde, creando así una sinergia perfecta, un producto espectacular que no puede faltar en tu hogar. Disfruta de los maravillosos productos de la línea Moringa Baiteoma. Comparte tu experiencia con todos tus amigos y gana productos gratis o dinero en efectivo con nuestra poderosa plataforma empresarial. Contacta a un empresario independiente Teoma y afíliate hoy. Teoma, generando abundancia en millones de familias en el mundo.